Tras que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2019 fue derivado al Senado, mismo que garantiza el pago de bonos sociales con aproximadamente 3.936 millones de bolivianos para la renta dignidad, 449 millones para el bono Juancito Pinto, 137 millones para el bono Juana Zurduy de Padilla y 130 millones para el subsidio prenatal por la vida, haciendo aproximadamente un total de 4.700 millones de bolivianos plenamente garantizado y eso es producto fundamentalmente de la nacionalización de varias empresas y obviamente de las ganancias que están utilizando particularmente Entel YPBB y EPFB y están garantizados el bono de solidaridad, el bono Juan Acero de Padilla y el bono Juancito Pinto, entonces los tres bonos absolutamente garantizados. El proyecto de ley cuenta con 18 artículos o cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y una disposición derogatoria y abrogatoria y se consideró además un precio base del petróleo de 50.25 dólares el barril. Además de una proyección del crecimiento que garantizaría que el 2019 se pague un segundo aguinaldo. Un presupuesto agregado que supera los 286 mil millones de bolivianos. A diferencia de la gestión 2018 existe un crecimiento del 0,6%. El Producto Interno Bruto se ha calculado para la gestión 2019 en 4,7%. Este es un aviso para que en la gestión 2019 de aplicarse esta, este crecimiento del Producto Interno Bruto haya un doble aguinaldo también.